Bienvenido, bienvenida una vez más al canal de Amenofis. Mi nombre es Cristian Marino, soy investigador y científico. Y hoy te vengo a hablar sobre un tema bastante interesante y que atañe a gran parte de la población hoy por hoy en el año que estamos corriendo. Pero que vas a necesitar es una fuente electrónica que emita de 12 a 27 voltios y de 10 a 15 amperes. Estas fuentes son unas cajas cuadradas de metal donde se enchufan los 220 de la pared o 110 y por estos dos cables te entregan entre 12 y 27 según la fuente que compres y entre 10 y 15 amperes según la fuente que compres. A continuación de esta fuente se le, se le coloca una placa electrónica que se llama ZBS, Tesla Boyle Buster. búscalo por internet y vas a encontrar inmediatamente que estas placas te las venden por un precio bastante económico y vienen con un flyback que es un transformador de alto voltaje que usaban los televisores antiguos bueno esta placa hace funcionar al flyback esta fuente hace funcionar a esta placa acá trae un cooler un ventilador entonces ya tenemos las tres primeras partes para nuestro generador de rayos. Una fuente de 12 a 27 voltios, 10 a 15 amperes. Una placa ZBS Tesla Boil Booster. Más un flyback que ya viene incorporado a la placa. A continuación, una vez que tengamos el alto voltaje, le vamos a colocar un capacitor. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor es una botella... De cerveza, puede ser de cerveza o puede ser de leche. La cual la vamos a revestir hasta acá de papel de aluminio por fuera. Papel de aluminio por fuera. Y adentro, no. Adentro la vamos a llenar de agua con sal. Luego le vamos a incorporar una varilla de metal por adentro. Y vamos a tapar aquí con goma de la pistolita. Bueno... Acá va a ir un cable al papel de aluminio y acá va a ir otro cable a la varilla. Acá tenemos positivo y acá tenemos negativo. Esto lo que hace es guardar una carga de alta tensión. Por lo tanto, esta botella es lo que va en este lugar. Cuando el flyback genera alta tensión, esta alta tensión se carga en nuestra botella. Luego la carga va a saltar. Entre estos dos electrodos. ¿De qué material son estos electrodos? Estos electrodos los tenés que comprar como electrodos de wolframio, tungusteno y oro. No son caros, por más que traigan oro. Y la propiedad que tienen es que permiten una chispa de calidad. De muy alta calidad. Luego que tenemos la chispa y se rompa... Se van a provocar dos presiones Una por acá y una por acá Esas dos presiones van a provocar Olas de energía Que van a desembocar En esta bobina Esta bobina Es una bobina calibre 3 milímetros Alambre de cobre De 3 milímetros Puede ser desnudo O puede estar barnizado 3 milímetros Y que tenga 20 milímetros vueltas sentido horario vamos a ponerle horario bien, tenemos una bobina de 3 milímetros 20 vueltas en sentido horario la cual luego le vamos a poner papel arriba papel de hornear es un papel que viene como parafinado ya trae como cera y luego arriba le vamos a bobinar en el mismo sentido un alambre más finito Acá tenemos 3 milímetros, esto es grueso. Acá arriba le vamos a poner 0,3. 0,3 milímetros. Muchas más vueltas. Si acá le dimos 20, acá le podemos dar 100, 200, 300. ¿Qué es lo que va a suceder? Esta es la apertura del muro de bloch. Estos dos capacitores, que también son botellas, con agua con sal, más el aluminio... Lo que hacen es abrir el muro de Bloch. Cuando el muro de Bloch se abre, se provoca una energía que es radiante, o sea, que no es eléctrica como teníamos en esta primera etapa, sino que de acá para adelante vamos a tener energía radiante. Esta energía radiante, este módulo, digamos, mejor dicho, esta bobina, la vamos a sumergir en aceite. Aceite mineral, aceite mineral, ¿por qué? De esta manera nosotros conseguimos que no tenga fugas y que la energía del muro de Bloch pase sin fugarse a la bobina más finita, luego la bobina más finita también se le vuelve a poner una botellita más para que agarre la carga de energía radiante y esa carga de energía radiante a través de este salto de chispa, también con electrodos de Wolframio y Tungusteno con oro, vamos a provocar una chispa. De esta manera, vamos a conmutar la energía radiante que se acumuló en este capacitor y la vamos a disparar a través de esta bobina nuevamente, que es lo mismo que esta. Tenemos 20 vueltas calibre 3 milímetros... En sentido horario Y arriba tenemos entre 100, 200, 300 De calibre 0,3 milímetros En las puntas de esa bobina Vamos a tener energía radiante 100% radiante Este es el sistema Tesla Exactamente como lo hacía Tesla Solo que lo hemos mejorado Al colocarle componentes electrónicos Que Tesla no tenía la tenía que usar un generador de Runcorf y nosotros hoy por hoy podemos conseguir las cosas ya de otra manera. Entonces nosotros, en la punta de esa bobina, que también va a estar sumergida en aceite mineral, vamos a colocar dos aros de cobre que no tengan barniz, o sea, pulidos. Estos aros de cobre se van a iluminar y luego con dos láser vamos a hacer pasar el haz del láser por adentro, en un ángulo de 60 grados, un poquito más. De esta manera, cuando los dos haces se junten, van a provocar un rayo hacia adelante, que sería el rayo Tesla. Bueno, esta es nuestra manera de decirle basta a estos gobiernos asesinos, esta es nuestra manera de decirles basta a toda la corrupción. Nosotros no somos personas de a pie. Esto no lo pueden borrar. Por más que a mí me maten, esto ya es una idea que queda en la mente de miles de personas. Por lo tanto, el mundo va a cambiar muy pronto. La injusticia se va a convertir en justicia y nosotros, en vez de morir como cobayas de laboratorio, vamos a tener algo, por lo menos en que Poner el tiempo, la atención, nuestro conocimiento y por lo menos que nos provoque un poco de esperanza. Esta es la tecnología que nos ocultaron de Tesla, tecnología que ellos usan para volvernos locos, literalmente. Así que bueno, es cortito el video, como verás expliqué todo al detalle, no hay nada que se te haya quedado, no hay ninguna duda. Todo esto lo podés comprar, ¿Mm? vos pones fuente de 12 a 27 voltios, 10, 15 amperios, y te va a salir la fuente y donde la podés comprar y el precio es barato. Lo mismo el ZBS Tesla Boil Booster que ya viene con el Flyback incorporado. Los jarros Leiden lo, los vas a fabricar, es muy fácil. Agua con sal, papel de aluminio y una botella de cerveza. Los electrodos de Wolframio Tungusteno con oro, también es bastante accesible el aceite mineral también, el alambre de cobre también, todo se consigue. Entonces, bueno, querida familia, la familia Menofis no es una familia cualquiera, es una familia especial que va a hacer la diferencia en este planeta y va a ponerle un freno a todos estos asesinos que no tienen freno en este momento y están haciendo lo que quieren con inocentes pobladores que... No tienen nada para defenderse, pero hoy, a partir de hoy, sí. Así que bueno, este es el rayo de Tesla. Hasta acá llegó el video. Familia, les pido disculpas por las publicidades. Les doy las gracias por ver este video y por tu atención. Te espero en el próximo video. Nos vemos. Hasta la vista, baby.